¿Cómo? ¿Tú o sabes inglés? ¿Qué fue lo que escribí ahí? Que estás temporalmente baneado del servidor. Ahí No. Nope, ah, dice... lo que tú también, Lo que enviaste por TS. Ajá. Ya te voy a decir. Warpay. Es. Lo los lamentamos. Este. Tú estás temporalmente. Bloqueado del server. Isues, No me acuerdo qué es lo que significa isues Creo que fue este, Pero uso innecesario, pues Yo lo busco Yo lo busco por el traductor y me dice Siento que estamos teniendo algunos problemas con el, en, en, el servidor temporal entonces, Bueno ¿Qué no pasa aquí, Bueno, ¿y qué te estoy diciendo? <risa> Cuando te sale eso es porque estás anidado. <risa> no te estoy diciendo que a mí me salía eso Entonces, ¿qué pasó? Ah, no, plantan ¿Qué pasó? No entendí Ah, se te acabó el tiempo Ah, bueno, como te decía, eso es porque cuando tú usas algo o el, el programa te lo detecta, entonces la gente empieza a reportarte. Ya es un doble reporte, porque te lo detecta el juego más el, como es? Las personas. Entonces, por eso es que te vanía, aunque tú no hayas usado nada. Pues eso yo te recomiendo que no vayas al porro porque entonces después te van a decir te van a averiguar la ip de donde fue enviado y te pueden bloquear otra cuenta más adelante por eso yo no me queja porque cuando yo me queja de una vez este me detesta me la ip y me tuve que cambiar de, de servidor porque yo jugaba antes en el en el de europa ¿Me escuchaste? Ajá. Muy interesante. Yo como estoy aquí contra uno. <risa> Acuérdate del tiempo. Lo que puedes hacer es que te esperes por lo menos uno, dos, tres días para ver. Y te vuelves a conectar para ver qué lo que es. Muchas veces las personas llegan y reportan solamente para toelar a las personas. Entonces después lo, el servidor te banea y empieza a averiguar si has usado hack o no Y cuando ven que no usaste nada Te vuelven tu cuenta qué te cabrón no a por... <risa> <risa> <risa> <risa> Y una vez hice eso, yo me empe empecé a atender a alguien Y le dije a... Al Clan gua que yo tenía antes Mire, vamos a reportar a esta persona. Y después tú lo viste por arriba. Y que persona, fin no sé qué, bane baneado. Voy a <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> con la partida que quede jugar Clan War, dice Carlos. Aquí lo tengo en medio valentísimo el juego. Ya sabes espérate unos días y verifica de que el, el juego te haya devuelto limited. la cuenta. Porque si tú estás seguro que no usaste ningún hack, ella te lo devuelve. Porque eso es algo así yes, tipo, es algo tipo 6 CPC. Va para averiguar, a, <risa> averiguaciones. <risa> <risa> de pana, <risa> empiezan a averiguar que fue lo que pasó y esto y aquello, y bla bla bla bla. ¿Sabes cómo él el 6 PC para jugo que te averiguó a todo? Parece la vieja de la esquina que te, te chismea ¡Oh jodas, Ahora que jugado contra el puente pues, no buen tono, Y empezar de nuevo Están en el medio Eso lo no. Gracias En medio De nada ¿En medio? sí Uf. tú tu eres el médico bueno entonces ya sabes voy para espérate los días y, y entra de nuevo para ver no, si eso no, si no, no, no te, no te es presionando es el ya. juego porque al estar presionando eso te puede perjudicar bueno ya sabes ya, ya te expliqué que lo que tienes que hacer y bueno cuídate dulce amiga tú silver lo que te iba a decir es que ¿Mm? te acuerdas que te dije que estás baneado por lo que decía el mensaje ¿Mm? Ajá, déjame decirte que estás choleado. Estás franqueado Que <ríe> loco se lo yo todito, pobrecito <ríe> Quisiera ver su cara No, porque si, si no me abre con la nueva cuenta quiere decir que algo está pasando Eh, es que... ay dios mío <ríe> El niño todavía lo sigue sin entender A ver, a ve, me voy a explicar Coño, que esa es mentira, pues nunca fuiste baneado. Te está troleando yo. Ay, entonces, ¿qué pasa? Nada, tienes tu cuenta. Solamente esa sí, te tiene que esperar uno o dos días hasta que se acomode. Porque cuando te sale que que no tiene acceso por, por, por fallos técnicos, es porque es el sistema. Pero a mí me va bien. Debe meterme con la otra puerta con la polla. Anda pa' ver. Ah, y tú Carlos, conéctate rápido antes que te meta una pipichita. Carla. Cállate. try to figure out a way partida.